Hola Soy Kirill y estamos de vuelta con el último vídeo sobre ION 5.8 que tendremos en el canal puesto que el 24, como ya sabéis, pasaremos a ser 6.2 y bueno, aquí tenemos a Putele que nos va a acompañar en este vídeo donde vamos a ver algunas cosillas rápidas vale, eh, bueno, vamos a hablar un poquito sobre la 6.2, un poquito porque lo veremos todo mejor es la nota del patch que publicará el 24 a Ion NA. Y bueno, pasé más que nada un pequeño recuento, ¿vale? ya sabéis, pues eh, hemos tenido el evento donde hemos conseguido distintas cosillas, como plumas y demás. Eh, una han pillado una cosilla y otra han pillado otro, ¿vale? Lo que no importa es recargar el apunte de lo que se va a perder. Es decir. ¿Qué mapas se pierden en I.O. Bien, ahora mismo eh, en la 5.8 tenemos Poeta, Verderón, Elden, Geirón, Teobamos, Iluma, Oriel y Santum. Bien, a partir de la 6.2, y hablo de Elisea, de los Helios, solo va a existir Poeta... Eh, Santum, Geirón, Oriel e Iluma Es decir, perdemos Berterón, Elden y Teobomos Geirón lo conservamos y va a ser reacondicionado Va a cambiar muchas cosillas, vale, va a cambiar cosillas eh, bueno cosillas en el mapeado y como no también donde están algunas instancias veis aquí tenemos la cabina de la cabina de, de, de rastro de acero aquí tenemos esta aquí tenemos lo otro van a cambiar cosillas porque por ejemplo por aquí no me acuerdo dónde era por aquí tendremos fire temple bien en asmodáis en asimutáis voy a decir lo que se pierde pero en la modalidad tenemos Pandemonium, Fernon, Isangel, Adgar, Beluslan Morhein, Brutonin y Northbor. bien vamos a perder Adgar Morhein y Brutonin vamos a conservar Beluslan, Pandemonium Fernon y Sangel como isla eh, de comienzo y Nosword Aquí, por ejemplo, como mmm, voy a poner un detalle que nunca haya jugado a la 6.2, por ejemplo, donde está. No se sé ve por aquí. Bueno, pues. Eh, la, eh, aquí va a haber un Bueno, que va a cambiar mapeado. Esto ya que os diga porque va a cambiar mapeado. Son cosillas que tenéis que tener eh, al loro, ¿eh? Cosilla tiene que tener eh, al lado de que se va a perder mucho apeado. Vamos a levear más rápido, puesto que eh, va a ser más directo. Antes, cuando en la 5.8 para abajo, para levear en gallón rápidamente, no podrías centrarte mucho en la cue de campaña, puesto que te hacía perder mucho tiempo. Pero ahora, eh, eh, bueno, ahora en la 6.2, lo que tenemos que hacer es. Centrarnos tanto en la cue de campaña como en la cue azul. Recordad que hay dos tipos de cue en Ion. La cue azules y la cue celestes Esto es una cue celeste que yo he hecho mientras que hacía el evento. ¿Veis? Y ya son la cue azul o cue azul oscura. Son las importantes para hacer. Luego están las rositas, ¿vale? Que esto es, bueno, esto de, de evento que tengo todo aquí todo empezado y lo tengo entregado. ¿Vale? Pero lo que no importa es que hagamos las quest azules, oscuras y las quests doradas de campaña. Haciendo eso y siguiendo y haciendo un seguimiento, vamos a levear una barbaridad. Va ¿Qué más? Es decir que voy a levear, claro. Voy a levear los personajes que me faltan. Eh, bueno, voy a co coger todos, todos mis personajes actuales, como Putele, por ejemplo, o Angroth. Y subirlo a full level. Vamos a trastearlo. Pero también voy a levear. ¿Qué va a pasar con esto? Bien. Eh, Puesto que ya he leveado del 1 al 50 y algo en Gameforge. Eh, con vídeo de media hora veo una tontería pues volver a hacer eso. ¿Qué haré? Pues tengo pensado coger y levear en directo en Twitch. Luego ese directo lo fraccionaré en vídeo de un cuarto de hora y lo subiré a youtube es eh, lo mejor que voy a hacer, para qué? para que podáis volver a verlo cómodamente en vídeo de un cuarto de hora que no sea muy largo y si queréis si en cambio queréis ver el directo entero sin corte podréis verlo en twitch, el único día, el único día que el directo de ION sea en youtube, bueno será en youtube va a ser los miércoles los demás días que yo haga directo será en Twitch, ¿vale? Los demás días serán Twitch, pero el único día que los directos sean YouTube será en eh, los miércoles, como día importante de, de ION que cuando bueno, cuando pueden cuando suelen meter actualizaciones y demás, ¿vale? Recordar, los miércoles es cuando voy, a, cuando hago los directos en YouTube, los demás días en Twitch. Eh, que algún día por lo que sea digo mira quiero grabar una guía pues será en youtube como normal las guías siempre están en youtube pero el leveo el leveo puedo que ya todo el mundo sabe levear y sinceramente digan lo que digan eh, hacer una guía de leveo de así es una auténtica tontería por lo menos para level eh, bajos es una tontería distinto es grabar la cue de campaña que sea un poco más complicada a level altos pero del 1 al 70 veo una tontería hacer guías porque hacer guías para que la veáis pff, tampoco es, es una tontería lo siento mucho lo, siento, lo digo pero bueno yo el material de ion no va a faltar mi consejo tampoco tampoco va a faltar. Y como ya sabéis, nos veremos por aquí. Bueno, para, para seguir lo que sería eh, con el chanchullo de A ver cómo va la 6.2. Eh, por lo pronto, eh, tengo, no sé aún que voy a crearme. La verdad, no sé aún qué que voy, que, que voy a crearme. Mm, me falta un sorcerer, un ganner y un clérigo por crearme porque el sorcerer y mi miganer me lo banearon injustamente y... Y... y me hace falta pero no sé qué crearme vale no sé si creármelo joder piensas su harto pegado no? no sé si creármelo en helios si lo en amodian si tirar para un lado tirar para otro lo que está claro que me crearé uno de level, mmm, tanto un año como un almodia me lo crearé eh, no sé qué hacer, porque tampoco quiero depender de grupo es decir, si me hago un guine y un sorcerer me van a venir muy bien para leer al solo el clérigo no me va a venir bien para la ver al solo porque me, me, hará, me hará falta grupo eh, a nivel alto no sé aún sinceramente lo que voy a hacer Vale, de todas maneras ya, bueno, ya lo veréis eh, no tengo aún preparado el muñeco, así no sé ni tampoco ni qué nick voy a ponerle, puesto que aquí ya Samu no puedo usarlo por el BAN. No sé qué voy a hacer, la verdad. Eh, qué nick le pondré, pero bueno. Ya lo veremos, Esto no me lo cojo porque que se va. Yo creo que se, que se perdía Gatasquet, creo. No sé, no me. No, no me hagáis mucho caso. Eh, mucho más y sí, preguntas también sobre el tema de qué pasa con el almacén de con el almacén de la cuenta y demás, eh, no lo sé, lo siento mucho, pero no lo sé a ver qué va a pasar, pues bueno, eh, la 6.2, a ver qué va a ocurrir hay muchos objetos que no sabemos qué va a pasar, si se van a perder, no se van a perder en qué se van a transformar, eh, yo qué sé, esto lo voy a usar para quitarlo en medio, que sinceramente bah realmente me da igual esto es agua bendita de Dima. si sirve para activarla el botón de hecho. agua de enigma pues yo que sé ni puta idea, soy tonto para otra cosa en fin aquí tengo piedra mágica de reducción de nivel, pues bueno, la dejo todo esto se es va a perder, hay muchos creo que se pierden, eh, los caramelos eh, en Forge no se perdieron en los caramelos se podrían mezclar con los scrolls de, de transformación que ya veremos en lo que será eh, la 6.2 bueno ya veremos en el directo cuando, se la, cuando esté la 6.2 preparada recordar recordar que la 6.2 tiene que estar eh, os recomiendo que esté el cliente totalmente descargado vale recordemos que el cliente esté totalmente descargado tengo scrolls para ir a otro lado tengo escrito para ahí. ¿eh? Santum. Vale. Santum también se pierde la mitad, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué estoy. Alma paz Es que no me.. Paso. Paso porque una query de irse arma. Ya está. Ya lo no que tenía que pillarle pillado, sinceramente. No voy a hacer más goita, No vi voy... tampoco voy a ir a ver si pillo de todo y eso a ver cómo será la tienda de arena dorada a ver qué precios pondrán a ver qué patatín a ver qué patatán a ver todo vale y bueno pues ya los puestos no hay mucho que decir la verdad eh, ya os he dicho de todo ya sabéis tanto como yo ya ya sabéis cómo va a ser la 6.2 estáis todos a la espera de la a ver cómo se presenta esto la verdad yo yo tengo ganas a ver cómo hay un eniano no mete la, la 6.2 por vena y bueno simplemente ya sabéis el 24 cuando empiece esto disfrutar vale no voy a crear legión no, no voy a crear legión porque no porque no me apetece vale eh, no voy a jugar tanto como para tener que mantener una una legión y paso Así que bueno, computador me despido y nos vemos en la 6.2, Recordar eh, ya, ya va a ser la 6.2, eh, disfrutarla, eh, jugar con la clase que más os guste, o van a decir que el chante es el más off, o va a decir que es el más, jugar con la clase que más os guste, es verdad que habrá una más fuerte que otra, pero jugar con la clase que más os guste y vayáis a disfrutar es un juego no una competición esto no es para ver quién es el mejor para ver quién le vea antes para ver quién sabe más que este o más que aquel vale recordar eso y tenerlo muy presente y recordar que yo no soy ningún pro del juego eh, soy un jugador como vosotros pero lo único que hago es compartir la poca información, no, la poca no, pero compartir mi experiencia y la información que consigo recabar oh, o me entero y lo digo a vosotros vale por eso recordar a partir de mañana las 6.2 y o empezaré a Esto eh... que tengo una consigo que quiero vender vale que o, o empezaré a mostrar en vídeos y directos y guías ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo de Ayo. adiós Come and get it. <laughs>